Aunque los trabajos de lectura, de investigación y de escritura se realicen de una manera integral, es necesario en algún momento detenernos para realizar una planificación específica de nuestro texto. Esto significa generar ideas, relacionarlas y trazar un esquema organizativo general que nos permita tener una visión de conjunto de cuáles son los objetivos específicos de nuestro texto académico. Para llevar a cabo con éxito estas labores es necesario dominar ciertas técnicas de planificación que expondremos a continuación. En primer lugar la lluvia de ideas. Se trata de apuntar el máximo de ideas posible que uno pueda generar sobre un tema sin pararse a valorar su adecuación o pertinencia. En segundo lugar, la escritura libre, donde las ideas no se generan en forma de listado, sino que se tiende a realizar un primer esbozo corrido de lo que sería nuestro texto para intentar hilvanar estas ideas de forma rápida y sin atender particularmente a la corrección de su forma. En tercer lugar, la expansión de palabras clave, que consiste en desarrollar lo que una determinada palabra significa y en parafrasear e intentar explicar con nuestras propias palabras estos términos que resultan claves para nuestro tema. Y en cuarto lugar, la generación de preguntas que implica preguntarse por aquello que deberíamos incluir en el texto a la luz de nuestros objetivos y responder a cada pregunta con un vertido de ideas lo más amplio posible. En este punto del proceso lo fundamental no es la corrección expresiva sino que estas ideas generadas realmente sean fecundas para nuestro trabajo de redacción. En un segundo estadio debemos proceder a la selección de algunas de estas ideas generadas. Dichas ideas, que están en bruto, que no han sido cuidadas lingüísticamente, deben servirnos como punto de partida para intentar eh, realizar un primer esbozo de lo que será la estructura de nuestro texto. Esta selección de ideas no debe realizarse de manera precipitada ¿eh? y debe siempre considerar tanto los objetivos de nuestro texto como el público al que nos vamos a dirigir. ¿Cuál va a ser nuestro receptor? En ese sentido debemos formularnos preguntas como eh, ¿Cuál es el nexo entre estas ideas? ¿Eh? cómo puedo organizarlas, si hay una relación de causa-efecto, si hay analogías, si hay paralelismos entre estas ideas pues es fundamental intentar tener ya desde un primer momento presente cuál va a ser eh, la concepción general del texto, cuál va a ser su objetivo. Finalmente se hace preciso organizar la información, es decir ...trazar cuadros o esquemas gráficos que nos permitan ver clara y distintamente cuál es la relación entre las partes de nuestro texto académico. Para ello resulta muy útil utilizar conectores lingüísticos que nos permitan ver eh, de una vez cuál es eh, la relación entre esas partes. Por ejemplo, en primer lugar, inicialmente o en consecuencia, o por ejemplo, o finalmente, para concluir, ¿eh? etcétera. De esta manera podremos vislumbrar cuál va a ser la estructura de nuestro texto y podremos juzgar con criterio si nos falta teorizar, nos falta ejemplificar o si realmente la estructura que hemos configurado a priori resulta armónica y acorde con los objetivos que nos hemos trazado.